Muy buenos chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os traigo la crítica rápida de Match Match Match Match Point Tennis, ese juego, ese juegazo en el cual no me he enfrentado ni una sola vez a entró en todo el juego. Vamos allá. Lo primero que hay que decir de este juego es que es un juego de tenis. No vais a esperar otra cosa porque es un juego de tenis y tiene una plantilla muy reducida. Tú te puedes encontrar, pues a lo mejor te encuentras con Nishikori, te encuentras a lo mejor, no sé si salía Gasquet, o, o sea, salen tres o cuatro jugadores, Kiorgos, y te los vas encontrando durante el modo exhibición, pero realmente, o sea, te pasas más en el modo exhibición jugando contra gente que no conoces, contra, o digamos, aleatoriaciones, o randomizaciones, o RNGs de personajes que tienen unas características que, digamos, no son muy humanas, porque a lo mejor te encuentras un negro de metro sesenta con pelo blanco y con uñas blancas, y no tiene mucho sentido, y luego te encuentras un chino, ¿vale?, eh, un chino negro, o luego te encuentras a una, una persona no, blanca y, y a lo mejor eh, mide dos metros, tiene los brazos, que no tiene sentido que esos brazos pues, esté jugando a tenis. Y, y a lo mejor, eh, luego a la hora de correr, eh, corre tres veces más que tú. Entonces, en ese sentido, el cómo se crean los personajes no tiene demasiado sentido. Pero veréis que este juego tiene algunas cosas buenas y yo os las voy a explicar. La primera de ellas es que el control que tiene el juego está muy bien. Es muy simple, es fácil. Apretar la A, apretar la B, apretar la X, apretar la Y... Y ya está. Y con el puntero, darle a donde le tienes que dar, a más potencia, sin pasarte, ese golpe será perfecto. Y si el golpe es amarillo, ese golpe será con mucha más fuerza. ¿Qué me he encontrado? Que hay cosas que dices, no. Por ejemplo, el saque, si tú hay dos puntos de saque, tres, que si siempre la metes con la misma precisión, el otro no va a devolver el saque ni aunque quiera. Entonces, en ese sentido, pues dices, pues no y realmente vencer a la IA y convertirte en el número 1 en el modo exhibición es muy fácil realmente con 5 o 6 horas ya te habrás pulido el juego porque realmente es que es lo que tienes que hacer y os puedo asegurar que yo he ganado partidos 6-0, 6-0, 6-0 6-0, 6-0, 6-0 el único que perdí, ay, que, perdí ay, que perdí, algún juego fue al principio pero realmente es un juego muy fácil de jugar y donde realmente no sé cómo deben estar los servidores pero lo bonito debe ser ponerte el número uno en el online porque debe ser que habrá gente más competitiva pero el modo exhibición en sí es muy justito o sea os explico cómo funciona el modo exhibición tú te creas un personaje y te dan un entrenador entonces hay tres tipos de eventos es los torneos eh, que, tiene, que se clasifican con una pelota a cinco pelotas por dificultad los entrenamientos y los partidos de exhibición y ya está a partir de aquí ganas torneos te dan raquetas ganas torneos te dan zapatillas ganas torneos te dan entrenadores que te desbloquean mejoras y así tú vas digamos eh, potenciando tu personaje Porque cuando te enfrentas por ejemplo a Nishikori A lo mejor, yo que sé, tu derecha es 20 Y la suya es 90 Pero como os puedo decir, se le puede vencer fácil Porque los patrones De juego del jugador Son muy predictibles Entonces eso hace que te lo que te lo puedas ganar fácil Y que realmente te puedas sacar el juego fácilmente Como os digo, en el juego Hay muchas marcas, hay Hit hay Asics O sea, va, o sea vais a encontrar Muchísimas marcas o Por ejemplo, Wilson. ¿Qué pasa? Comentaristas, Los comentaristas solo hay tres comentarios. Dice, oh, tiene tres puntos de break. Oh, se ha ganado realmente estar aquí y ganarse el partido. Oh, es punto de partido. Y ya está. O sea, hay tres o cuatro comentarios y aparte están en inglés. Los jugadores, lo que me flipa es que tu jugador no tiene efectos de sonido o tiene muy pocos efectos de sonido. Pero a lo mejor aquí Orgos sí que le han puesto las voces. Entonces cada vez que hace un drive oyes, oh, y hace un revés y hace. Pero tu jugador no lo hace. Tu jugador, cuando hace a la derecha, hace. Y ya está. No hace nada más. Entonces, me hace gracia que hayan puesto efectos de sonido en ciertas cosas. Pero, pero o sea, hay muy poco mimo con los personajes. A mí me ha gustado mucho el juego. Porque pienso que es fácil de jugar. Por ejemplo, pienso en el último AO Tennis, el Australian Open. Que estaba el Rafa Nadal y todo eso y yo, el, el sistema era el mismo pero es verdad que ya no se hacen juegos con rollo como el top spin o juegos así que yo recuerde, juegos de tenis y evidentemente el Mario tenis es tenis pero no es tenis al uso porque hay objetos y hay cosas así, en definitiva un juego muy correcto o sea, tampoco os esperéis nada del otro mundo lo disfrutáis en online lo bueno es que está en Xbox Game Pass y está gratis y bueno, si os gusta el tenis, a ver os va a durar 6 horitas y luego os metéis al online pegáis 4 hostias y ya está no es que haya muchas personalizables, no es que el juego dé muchas opciones. Por ejemplo, me acuerdo que en Top Spin había como sucesos que te hacían ganar el partido. Eso es una de las cosas que me ha jodido. Tú, cada partido, tienes que jugar los dos sets, menos el primero del torneo que juegas un solo set. Había una cosa, eh, me parece que era en Top Spin, eh, pero no estoy de acuerdo, no, no, estoy, no me acuerdo exactamente. Que era que si, por ejemplo, ibas 3-0 y le ganabas el servicio, entonces ganabas el partido automáticamente. Eso me gustaba mucho. Y, y le daba dinamismo al juego. En cambio, aquí hay, digamos, como que tú le sacas bien al, al, al tío y te dice... Eh, se refuerza cuando le sacas eh, y le ganas el punto de saque, o se debilita cuando lo haces correr, o sea, es como que hay cosas que hacen que afectan al partido, pero realmente sientes muchas veces que estás sacando, recibiendo saque, sacando, recibiendo saque, sacando, recibiendo saque, y ganando 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, así hasta conseguir 8000 puntos y convertirte en el número 1 de del ATP. A mí me gustan mucho los juegos de tenis, me hace falta un juego de tenis con todas las licencias, no entiendo por qué al mundo del tenis le pasa esto, supongo porque debe ser una cosa de pasta o debe ser difícil poder captar los movimientos de todos los jugadores, porque normalmente en estos juegos lo que suele pasar es que los rostros de los jugadores es de lo peor que se puede encontrar, pero bueno, tengo la esperanza de que algún día vuelva a haber algún juego de tenis con todos los jugadores, con todas las licencias y que realmente podamos disfrutar de él. Para mí es un juego de seis y medio, de 10. Y es un juego que si os gusta el tenis, pues lo tenéis que probar y ya me diréis. Y hasta aquí, chicos, la crítica de Matchpoint Tennis. Y ya está, ya me diréis lo que os parece. Yo, como siempre, estoy aquí. Darle like, suscribiros, comentaros, eh, comentarios, eh, que sois muchísimos, que cada vez sois más, que estoy súper agradecido, que os quiero un montón y hasta la próxima.